Cada vez de menos gente que confía en la jefe. Y sé que puedes llegar muy alto. El antídoto que sea me tenéis que devolver las dosis. Hermano, no. está condenado a muerte. Perdóname María. Moviliza los refuerzos. Quiero todo el antídoto que encuentres. Pero, sobre todo, quiero la planta. Tú te quedas aquí vigilando. Eh, eh, vale, pero eh, las llaves me las quedo, ¿no? Esas Eso? las llevo yo. Vigila y no levante sospechas. Adelante. Oy. ¡Oye! Hoy el barrio amanece despejado de así que quizás sea un buen día para dar un paseo, echar una visita o ir a la playa. Pero no os confíéis que esos cabrones están en todas las esquinas y pueden aparecer en cualquier momento. Eh, pero ¿no habíamos quedado en la asamblea que los muros se pintaban de blanco? blanco, blanco, tampoco habíamos decidido Ay, nada! está de puta madre! ¡Paredes de sobra para hacer lo que sea! ¡Es un mural por la resistencia! Sí, ¡Tanto proceso participativo para, al final, acabar haciendo lo que sale de la misma eh, bueno, misma. ¿Tú ¿tú es? ¿Tú ¿tú es? Participamos, participamos, participamos! ¡Eh, tío! Participamos, eh, ¡Ay, la puta! y resistencia! eso qué puedo decir? ¿Es para el pobre o para el rico? ¡Ayudillo! ¡Ah! Los pantalones, gallinas, pa, pa, pa, pa, la pa, pa, laquinita, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, Soy de pa, y pa, pa, pa, pa, Este es el dubet, el trabolta, tío, el trabolta. Hachifla, oh, mamu, we do, crage, groma, crage, heathcrage, oh heathcrage. Ah, da igual, el, el, la musical de estos de la hostia que hacen ahí en la Gran Vía de Madrid. A María le gustaban todos. La volvían loca, era un, una cosa de verdad. Pues esto sería tres meses antes de que nos enteráramos Mordi que íbamos a tener a Eva. Pleno verano, ¿eh? Cuidado, una calor. No está calor de aquí, está calor que es un empalague una humedad. No, no, no, aquí es un calor seco. Una cosa mucho más agradable. ¡Ey! ¿Quién anda ahí? Vamos no, por una resistencia y nadie salga a hielo. ¡Que anda ahí con las manos en alto! es preso! ¡Ayúdame! ¡Sácame de aquí! ¿Sabes dónde está la planta? ¡Anda! planta? ¡Claro! ¡Yo lo sé! ¡Todo! ¡Ayúdame a salvar y me lo Dime dónde está o te reviento. Prefiero morir a estar aquí un día más. Suéltame y te llevas la planta. O dispara. ¡Ted! No quiero jueguecitos, a la mínima te reviento. ¿Dónde está? Tienes ahí, justo detrás de ti. Mm-hmm. <sniffs> ¿Qué hacer aquí, primo? Eh, no, que Vicente ha salido, que ha fumigado y me ha dicho que no puede entrar nadie. Ha fumigado. Venga, va a tirar para adentro. Pero, eh, luego no digáis que he sido yo, eh. Venga. Que Vicente tiene no muy mala hostia. Joder. Madre mía, ¿qué ha pasado aquí? Eh, creo que se han pasado por la fumigación. Venga, explícanos qué ha pasado. Para más explicar vosotros qué coño ha pasado aquí. ¿Quién era ese tío que estaba atado y dónde está la puta planta? ¿Cómo? Shh. Será mejor que lo digáis, ¿eh? ¿Quieres decir que Germán se ha llevado la planta? Ahora no juguemos al jueguecito de yo no sé qué yo no sé cuánto. Decir dónde está la puta planta. ¿Cómo se quita el seguro? ¡Arriba! Eres un traidor. Al camión te recoja. ¡Toma! Contra la pared. ¡Venga! ¡Venga, abarato! ¡Contra la pared! ¡Venga! rapidito. ¡Contra la pared! Ponme la bolsa. No habéis hecho caso, ¿eh? Solo quería ir con mi mujer. Ahora os vais a quedar quietecitos. Si voy a alguien seguirme, te disparo sin pensar. Es ¿Mm? que sí. sí. Ah, ah. Jefe, atención, es una emergencia. El antídoto ha salido. Te lleva un tipo alto con una niña. Haz algo sin tu idiota. Ve por él. No puede llevarse la planta ese loco. Pero se ha dicho que iba a disparar. Yo te convierto en zombi capullo. Jefe. Alicia postera la habla. Veo que no está intentando joder a este barrio. No se le va a quitar nunca de la cabeza, ¿verdad? Pues por pues, más que lo intente, se va a dar a contra un muro. Vamos a esperar hasta que se pudra y vamos a resistir, porque el antídoto es nuestro. ¡Borra! Salcedo ha dicho que el antídoto había salido fuera. No sé qué quiere decir. Tenemos que atrapar a alguien que tenga información. El bocazas de Radio Malva. Ese seguro que lo sabe todo. ¡Que lo traigan ya! ¡¿Qué está ¡Vaya, vale, qué coña! ¡Vale, vale, vale! no mando ¡Cuánta puta cabrón es el número de placa! ¡Malenciado de la ¡Joder, que no sé nada! No estoy sorda. A lo mejor el que no me ha oído eres tú. Sabíais que he infiltrado, ¿verdad? Y por eso lo escondisteis todo. ¡Joder, que no me dices nada para que no lo cante por la radio, ¿vale? ¿Me vas a decir dónde está el antídoto, guarro? Joder... Vamos, pocos si y parió la burra. Lourdes, déjame a solas con este pelagatos. Pero, José Ángel, hijo, ¿en qué coño te has metido? si ya lo sabes, por ahí. Te pagué en los mejores colegios para que fueras una persona de provecho. ¡Tira! Me abandonaste y me dejaste en un colegio de curas salidos. Lo negaste de tu único hijo. Eso no es cierto, maldito aborto. Mira tu pobre madre. Necesito el antídoto bueno ya. Mírame, estoy hecho un monstruo. Siempre has sido un monstruo y siempre he tenido que luchar contra todo lo que tú representas. Yo represento a todos los valencianos, gilipollas. Ya, y por eso infectaste a toda la ciudad. Eso son conspiraciones, fue culpa de Alicia Fuster. Alicia Fuster trabaja reproduciendo la planta y no como vosotros, que queréis crear una patente para forraros aún más. ¡Esos son insidias! José sea, Ángel, tú has sido el luchador. Estoy orgullosa de ti. ¿Entonces me vas a soltar? No puedo. Soy la jefe y no puedo mostrar debilidad. Yo... Yo no tengo perdón, hijo mío. El trabajo de Alicia Fuster es la prioridad ahora. Yo moriré por la militancia. En realidad somos iguales, hijo mío. Venga ya, mamá encima de eso Voy a estar fuera mucho tiempo. Pero bueno, jefe, ¿qué dice? No puedo ir a ningún sitio. Le tengo que hacer el seguimiento médico. Tú no eres médico ni no eres nada, frasante Mírame. Estoy hecha un monstruo. Está en un estado de equilibrio. Piense que trabajo sin notas, sin la planta original. Hago lo que puedo. Tienes todos los recursos públicos para ti, idiota. La doctora Fuster era la única persona con talento. Eso no es verdad. Y la única persona íntegra. Sabe que se equivocó. Y ahora cumple su redención protegiendo al cabañal. ¡Cállate, zorra! Pero, es, no, que... es normal no, presentar cuadros depresivos en su situación. Pero no se precipite. El nuevo antídoto que le he preparado es un pelín más fuerte. sol! ¡Es una locura! ¿No te das cuenta? ¡En el cabañal te odian! ¡Y aquí también! Necesito encontrar a la doctora Fuster. ¿Doctora Fuster? ¿Doctora Fuster? Parece que no hables de otra cosa que no sea la doctora Fuster. Por lo menos déjame ir contigo. Lourdes, ya no soy la que era. He tenido una revelación. Tú aquí aún tienes mucho que ofrecer. Yo tengo otro camino. Quizá la muerte, pero debo intentarlo. Si me quedo aquí, sola van a acabar conmigo. Eres fuerte, Lourdes. Y te necesito en el búnker. Solo pido una cosa. Quiero que liberéis al de la radio. Meterlo en un barco de exploración del América Scap. Que se largue lejos. A ver si hay vida más allá de Valencia. No ha quedado nada mal el despacho. Aquí no podéis entrar sin permiso. Es usted la que no tiene permiso para estar aquí. Este informe del doctor Horacio demuestra su incapacidad mental para gobernar el búnker. El doctor Horacio sí que es un incapaz. El retrógrado no le está haciendo bien a su capacidad de raciocinio. Sus bocazas. La rabia que avanza por la sangre no le deja gobernar. ¡Eso es Tú vas a gobernar, pero bajo las órdenes de tu asesora, Lourdes de León. Claro. La infección es el precio de la alcaldía. En 15 minutos puedes ir al laboratorio de Oración. Al menos podrás retrasar algo tu transformación. Pero tranquilo, yo encontraré a la doctora Fuster en el Cabañal. Sé que lo harás todo muy bien, eres muy válida. Ahora activa el protocolo traca final. ¿Estás segura? Eso va a hacer que se llene de zombies el cabañal. Debo aniquilar ese barrio de una vez por todas o me volveré loca. Pero con el caos que creará va a ser aún más difícil encontrar el antídoto. Pues saldrá de su madriguera. Da la orden ya. A tomar por culo a los vecinos del cabañal. Señor pirotécnic, pod comenzar la masqueta. Shit, shit, shit. Es la mamá, ¿Qué es la mamá, mamá, guapas, guapas. Ay, por fin estamos en familia.